Buenos días. Hace milenios, 26 siglos, el maestro que era un ser humano que se puso a trabajar con su mente, eh, debajo de un árbol en la parte central de la India, eh, se iluminó, se despertó, logró un entendimiento que penetra la esencia de la realidad que cambió para siempre, todo su manera de ser, y le convirtió en lo que llamamos un Buda. Y esta verdad o verdades que el Buda des descubrió eh, eran verdades eh, universales, que siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día, 26 siglos después. Habló del dolor que generamos a través de nuestra ira, el apego, habló de la ignorancia, habló de los motores que nos confunden como búsqueda de aprobación, de imagen, de bienes materiales, de placeres sensoriales. Nos habló de nuestra capacidad de ser infinitamente bondadosos y amorosos, y enseñó un camino gradual paso a paso para cultivar las cualidades que dijo que todos tenemos. Y estas enseñanzas han perdurado a través de mucho cambio histórico todos los cambios en pensamientos, todos los cambios en cultura, todos los cambios en las sociedades, todas las diferencias culturales entre Asia y Europa y África y América Latina. ¿Cómo es que lograron continuar estas enseñanzas en el mundo. Y hay que notar que eh, no hay un centro ni una institución budista que, es, que sostiene la responsabilidad. No hay una sede central donde se controla el movimiento o se asegura continuidad aunque tenemos el lugar de Bodh Gai, este lugar donde se sentó a meditar y se iluminó Bodh Gai en el siglo XIX eran ruinas hubo comunidades hindú usando el espacio esto no era lo que había garantizado la continuidad y la sobrevivencia a, la, a través de siglos largos en diferentes partes del mundo. No hay una autoridad que está diciendo esto es budismo, esto no lo es no haya una autoridad central en absoluto. Yo creo que es una pregunta sociológicamente interesante ¿cómo se logró sobrevivir tanto tiempo? Y contestando esta respuesta también entendemos cómo es que las enseñanzas o el mensaje del Buda sigue siendo tan relevante, en tantos contextos realmente diversos, sin tener alguien con el poder de hacer decretos. No, la iglesia no hace esto. No hay una iglesia. Y a la misma vez, cuando exploramos esta pregunta, también llegamos a ver la visión social del Buda y su manera de implementarla. Porque sabemos que la época eh, en la que el Buda eh, vivió en la India, eh, las mujeres eran la propiedad de sus padres o esposos, su identidad venía de ellos. En, hasta hoy en día en el matrimonio indio parte de la ceremonia es lo que se llama el regalo de la niña o la, el regalo de la joven ¿no? en partes del sur de la India. Uh, literal, mi maestro de sánscrito me invitó y fue muy impactante, ya que la tradición es que se ofrece regalos en canastas, así es la manera de presentar un regalo, durante las bodas la mujer está cargada en una canasta, literalmente, como parte de la ceremonia, y sus familiares les dicen a los familiares del hombre, cuídala, pasando. Y en una época donde esto era el rol de la mujer, una mujer que no tenía un dueño, hombre, ¿cómo vivía? Prostituta, mendicando punto. A la misma vez hubo sistema eh, rígida de castas, donde la familia donde tú naciste esto era, tu valor social debía a la casta en la que naciste y las castas bajas no, ni siquiera pudieron entrar a un templo. no pudieron ni tocar la sombra de una persona de casta alta. Y todos los grados entre. El menosprecio, todo lo que pasa cuando tenemos jerarquías que pensamos reflejen el valor real de la persona. Todo lo que sucede con esto. El Buda viene con sus enseñanzas que reflejan una visión totalmente incompatible con esto. Que todos los seres, no solo los seres humanos, los animales también, tenemos una capacidad igual de despertar. Tienes mente, tienes la capacidad de sentir dolor, de experimentar, tienes la capacidad de despertar y el valor de cada persona mora en este potencial. Una igualdad radical. Un maestro en este contexto diciendo las mujeres tienen la capacidad de tener los mismos logros espirituales que los hombres. Y las personas más despreciadas en la sociedad pueden estar en el nivel más alto en cuanto a sus logros espirituales. Y siempre tenemos una cierta, hay cierto debate. ¿El Buda fue revolucionario o no? La visión sí fue revolucionaria. La conciencia era nueva. pero su manera de implementar, implementarla era un poquito distinta. No estaba frontalmente intentando eh, enfrentar. Generó, creo, una alternativa, un espacio social, una comunidad, donde la manera de organizarse era totalmente diferente. Y en cierto sentido creó dos comunidades, una comunidad de hombres, una comunidad de mujeres. Y claro que tenían contacto en diferentes aspectos, pero generó un espacio independiente en cierto sentido, excepto los puntos de contacto, donde mujeres pueden ir y desarrollar su potencial espiritual. No basado en casta, ni clase, ni nacimiento, ni nivel de nada. Basado en capacidad espiritual, que todos tenemos lo mismo. Lo demás depende de esfuerzos. y de predisposiciones. Y quien quiso entrar, la comunidad alternativa que él generó, tuvo que aceptar esta nueva manera de ser. Estas dos comunidades recibieron el nombre Sangha. Hoy en día Sangha se suele usar para cualquier grupo de practicantes budistas, pero esta es una innovación del siglo XX, cuando el Buda llegó al occidente, sobre todo el occidente protestante, donde los monásticos no... tener un rol para monásticos no necesariamente era tan aceptable como Inglaterra, sobre todo, y Alemania también pero Sangha en sánscrito quiere decir comunidad y era el nombre que el Buda dio a la comunidad que él generó como un ejemplo y también un campo de entrenamiento, una alternativa en todos los sentidos. Y si fue revolucionario indirectamente, de repente las mujeres tienen una opción. Antes estás muy golpeada por tu esposo, ¿qué haces? ¿Qué opción hay? ¿Regresas tú con tu familia? Quizás te aceptan, quizás no te aceptan, ya estás casada. Y ya que esto es lo que se hace, pues de repente uno tiene el anhelo de desarrollarse, hay una, un lugar a donde ir. Esto sí tiene mucho impacto en el rol de las mujeres en la sociedad fuera. El hecho de que hay esta alternativa. y puso boca abajo boca abajo el orden social en cuanto a las castas. Y como una muestra muy vívida de esto en alguna de las visitas que el Buda hizo a su lugar natal a una ciudad que se llama Kapilavastu Muchos de sus primos se inspiraron y quisieron entrar a la Sangha, entrar a esta comunidad espiritual, la comunidad monástica. Y fueron con el Buda y le pidieron permiso. Y dijo está bien que vengan mañana en la tarde. Mientras para la mañana el Buda recibió a un barbero que también quiso ordenarse. En las castas barbero es muy muy bajo, estás manejando los desechos de los cuerpos de otros. En, la, en el entendimiento hindú esto es muy muy bajo, por esto quien limpia, sobre todo quien limpia los baños, esto es muy muy baja. Hasta hoy hay, hay hoteles en la India donde ciertas personas se están limpiando pero otra persona viene para limpiar los baños porque alguien que no, es, no está en una casta tan tan baja jamás va a limpiar el baño porque esto le hace que bajen de casta. S sigue existiendo, yo, yo me quedé un tiempo en un lugar así y hay todavía. Así que barbero muy, muy baja casta. En la mañana el Buda ofrece ordenación monástica a este barbero que se llamó Upali. En la tarde vienen sus primos de una casta, la casta real y además primos del maestro. Y llegan ellos con todo lo que implica haber vivido en este estatus. Y el Buda les informa, en esta comunidad eh, uno hace postraciones a quienquiera haya recibido ordenación antes. Esto es el único principio de jerarquía que hay respetas a los que tienen más tiempo en los votos que tú, más tiempo entrenándose. Así que si quieren ordenarse necesitan hacer postraciones a Upali, el barbero. Y para recibir la ordenación esto es lo que tuvieron que aceptar. Y lo aceptaron. Y así funcionó la comunidad. Otro orden, otros principios, otros valores. Valores que vivimos. Y la comunidad está estructurada y su manera de vivir está estructurada para transformar. y que esto fue una de las funciones de la comunidad monástica, de, de mostrar otra manera de ser, otros valores. Y cuando miramos, que vamos a hacer más adelante, los principios de convivencia que el Buda eh, creyó o enseñó, vemos cómo es que esta vida en comunidad fue una, un entrenamiento. Cómo se transforma a través de la vida en comunidad, en este tipo de comunidad, una comunidad inventada o, o construida para transformación. Esto fue una función importante de la comunidad monástica. Otra era la responsabilidad de conservar y transmitir las enseñanzas del Buda, el Dharma. El Buda colocó en las manos de la Sangha Monástica esta función, esta tarea, esta responsabilidad. las enseñanzas del Dharma, las enseñanzas de la Vinaya, que es la, son las enseñanzas para cómo vivir en esta comunidad y cómo entrenarse, y durante su vida, durante esta primera generación, en cuyas manos el Buda encomendó las enseñanzas para la comunidad monástica, en las manos de Upali. Él fue el custodio, el primer custodio. Y el Buda animó a los monjes y a las monjas de de ambular, de tener una vida de meditar en los pueblos y meditar en los bosques y conectar con la gente y enseñar el Dharma. Enseñar el, enseñar el Dharma Luego de lo haber instalado en su ser, no inmediatamente tener hábitos e ir a enseñar. Y esta es una de las diferencias en el eh, monacato budista que otras monacatos, quizás, que para entrenarte. Eh, recibes los votos y te entrenas dentro de la comunidad. No es que pasas por todo un proceso de formación y luego recibes los votos. En el monacato budista recibes los votos porque esto es el entrenamiento. Uno se entrena ya siendo monástica. Esa es una diferencia, a veces nos preguntan ¿cuántos años se tenían que formar antes de recibir los hábitos? Más bien ¿cuántos años tenemos que formarnos después de recibir los hábitos? Porque los hábitos es, ¿no? ok, ahora uno está iniciando la formación seria, formación de tiempo completo, ahí empieza. pero dentro de la comunidad cuando los monjes o monjas ya sus maestros consideran, los que son mayor en la comunidad consideran ya están en un nivel de poder enseñar, entonces pueden enseñar. Hasta entonces están practicando. Y esta doble manera es cómo se conserva y cómo se ha conservado las enseñanzas del Buda a través de los ciclos. Una comunidad explícitamente responsable para estar practicando todo el tiempo, continuamente. Practicando y después de ver dentro de su propia mente lo que el Buda enseñó poder compartirlo. Y cuando se habla del Dharma, se habla del Dharma en dos formas, como logros y como enseñanzas. Y se necesita de los dos, si no es nada más formación universitaria, donde se enseña sobre algo que uno no practica uno mismo. El Dharma es el tipo de formación o entendimiento que al entenderlo transformas radicalmente. No es como matemática que puedes memorizar y aprender muchas funciones aritmáticas y geométricas y tus cualidades internas siguen igual, pero sabes matemática. Saber el Dharma te cambia. Si no te cambia, no estás practicando, no estás poniendo en práctica y no estás realmente sabiendo el Dharma. Así que la responsabilidad principal de la comunidad monástica es asegurar que las enseñanzas en ambas formas siguen siendo disponibles en el mundo, en forma de experiencia interna, transformación interna, vivencia interna, y de ahí compartirlo en forma de enseñanzas. En este proceso de, de ir dis, dispersando, no dispersándose, no propagando, como grupos de monjes, un monje va a un lugar, está practicando, inspira a otros a juntarse a la, con la comunidad y ahí empieza a haber enseñanzas del Dharma disponible. Algunos van a otro lugar, un comerciante llega y escucha y quiere que en su ciudad natal también hay monjes, invita a algunos monjes y ahí y así a través de los siglos se fue propagando en áreas muy, muy alejadas geográficamente. Cruzó, cruzó las Himalayas, el Dharma extendió hasta los océanos. Y después, en, con los barcos comerciales, empezaron a viajar monjes, porque los que estaban en otras islas, Japón, Sri Lanka, in, Indonesia, querían tener monjes y invitaron. Ya que la función de un monje o moja es de hacer disponible el Dharma guardándolo en su ser y compartiendo con quien lo necesita, si hay una invitación, te vas. Y así se fue, se fue extendiendo la presencia del Dharma. A la misma vez el Buda para asegurar que el elemento de la comunidad de estar practicando juntos para eh, mantener esta alternativa también disponible para haber un ejemplo vivo de cómo se puede relacionar, cómo se puede transformar las relaciones, creo una, eh, una práctica de tener tres meses de retiro para los monásticos y todos los monásticos en un área deben de hacer retiro de tres meses juntos todos los años. Y lo hizo durante el monzón, que si viajas durante el monzón estás eh, aplastando muchos insectos porque hay insectos por doquier, así que mejor no estar moviendo tanto en esta época. Y así el Buda fue generando formas para asegurar convivencia pero también práctica intensa y después haciendo que quien quiso el Dharma pudo recibirlo. Y muy explícitamente al sumarse a la comunidad monástica uno entiende que esta es la función de asegurar la continuidad a través del tiempo de las enseñanzas del Buda. Que tu generación no sea la última generación de tener acceso directo a estas enseñanzas. Y reconocer que tú las tienes porque han habido generaciones y generaciones y generaciones de otras personas dispuestas a dedicar su vida completamente a cuidar estas enseñanzas en su mente en su conducta, en su corazón y compartirlo. Y mirando eh, qué es que el Buda enseñó. Que tenemos la capacidad de transformar radicalmente, pero también tenemos hábitos, tenemos actitudes, tenemos maneras de motivarnos que son totalmente impropicios para esta transformación, y lo que nos mantiene atrapados en lo mismo forma parte de la manera en la que estamos viviendo normalmente, buscando placeres sensoriales, queriendo riqueza, muy, muy, muy involucrados en los que dirán, y qué piensan de mí, y qué dicen de mí, y cómo me veo, la imagen, la reputación. la la profunda carencia que se manifiesta en deseo y después en insatisfacción es lo que nos mantiene ahí atrapados. Y liberarnos de esto no es algo que podemos hacer en los fines de semana, requiere toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Es como tener un árbol que quieres que crezca en cierta forma, si nada más lo pones en esta forma 10 minutos y después lo sueltas, jamás va a crecer en nueva forma, y si estamos intentando darle nueva forma a nuestra propia mente, requiere continuidad. Por esto la importancia de tener un modo de vida propicio para esto, un contexto armado para esto, no armado para reproducir ¿no? herencias materiales. sino para sostener y reproducir una herencia espiritual. Y a que estas comunidades existían sin un lugar central, podían responder a la cultura y ver cómo las enseñanzas el Buda en este contexto cultural, en este momento histórico se pueden vivir. Pero con este punto de referencia de las formas monásticas que el Buda había armado, que tienen precisamente, son como un esqueleto, ¿Esqueleto? el esque esqueleto. Esta es la estructura básica. Ahí puedes tener diferentes tipos de músculos y piel y... No, cabello no. Esto no. Y esto es lo que ha permitido una estabilidad de estructura a través de milenios pero continuamente renovándose y siendo relevante al contexto. Y aquí llegamos al contexto occidental, siglo XXI. Y una de las preguntas que escuchamos con cierta frecuencia, es si realmente este estilo de vida es relevante hoy en día. Y hay una, realmente hay un discurso que cuestiona su, la necesidad o la relevancia de tener una comunidad dedicada a esto, y viviendo todo lo que la comunidad vive, celibato, ¿no? estar organizado de tal manera, con tal relación con la comunidad laica, esto sigue siendo relevante o no. Y en realidad, desde mi punto de vista personal, esta manera de vivir es mucho más necesaria ahora que en cualquier otro momento anterior, porque nos urge poder creer que podemos ser felices sin todo lo que nos necesitan, nos dicen que necesitamos para ser felices. Estamos viviendo una crisis ambiental espantosa, ocultándola porque esto no está bien para la economía o para ciertos sectores, ciertas industrias. Estamos viendo el impacto de la rapacidad nacida de la convicción que necesitamos muchos bienes para tener éxito, para ser alguien, para ser feliz. La cultura consumista urgentemente necesita alternativas viables donde no solo la pobre gente no lograron ¿no? adquirir lo que nosotros, sino voluntariamente están aceptando simplicidad, simplicidad voluntaria. Simplicidad voluntaria es absolutamente fundamental en el monacato budista. Y no solo que uno lo renuncia, sino uno es, logra ser tener una vida de más satisfacción, una mente más contenta, no teniendo, que teniendo. Urgentemente, urgentemente necesitamos ejemplos que nos dejan ver que sí, esto es posible, es cierto. Personas que se nutren, de la enorme riqueza y abundancia interna que tenemos. Es muy urgente que lo tengamos, porque se nos hace muy difícil creer que podríamos estar bien sin llegar a cierto nivel en estas carreras de adquisición, sin poder adquisitivo. Tendríamos poder personal. Muy difícil creer en esto. Y el ejemplo que la comunidad monástica está diseñada de dar es no cambias de ropa todos los días, no cambias de ¿Cómo? peinado todos los meses, semanas, no sé, cada rato, no necesitas rodearte de comodidad material para sentirte bastante cómodo, bastante feliz. Se nos hace difícil creer, necesitamos ejemplos, necesitamos poder verlo. Y aun si no todo el mundo vive así, de creer que podemos estar bien con menos, esto sí es bastante urgente y para. Las personas que tienen el interés en explorar el potencial interno, con tanta industria explorando el potencial externo, nos conviene tener pequeñas industrias que están explorando una alternativa. ¿Qué se puede hacer dedicándose todo el tiempo a esto? Todo el tiempo. ¿Se puede transformar o no? ¿Se puede liberar o no? En esta época empírica necesitamos evidencia, ejemplos visibles, empíricas. Porque tenemos muy poca confianza en nuestra propia bondad. y tener personas dedicadas a vivir y cultivar la bondad con todo lo que tienen, seres imperfectos, que quizás es mejor, porque vemos están intentando, no siempre lo logran, pero están intentando, y algunos sí lo logran un poquito y otras más. De esta manera, la comunidad monástica marca el camino. En su desarrollo espiritual, puede haber monjes y monjas que, comparando contigo, se ven ni tan avanzados espiritualmente o en cuanto a su bondad. Puede haber. Todos los monásticos entran el camino desde donde estaba y también habrá otros que entran donde ellos estaban y estarán frente a ti, pero desde el momento de entrar están orientados hacia progreso, hacia la virtud, hacia la liberación. Y así mirando toda la diversidad de miembros en la comunidad monástica uno ve por, por dónde va el camino, observándolos y esto es muy favorable. Quizás es mejor que tener todos los monjes, todos santos y súper avanzados y, y uno no piensa que uno en su vida podría llegar a este… pero orientados hacia la virtud. Y cuando se tradujo la palabra sanga en tibetano, no tradujeron sanga como comunidad, comunidad es otra palabra. Lo tradujeron muy específicamente con una, un neologismo, una palabra nueva que está compuesta de dos otras palabras y quiere decir orientados o dirigidos o aspirando, pero dirigidos hacia la virtud gen Dun. Qué? Ge virtud dun. Con la cara enfrente, moviéndose hacia dun. Orientada, dirigida. Y la función eh, que el Buda encomendó de crear un ejemplo de lo que es posible dedicándose totalmente a los procesos de transformación en la comunidad monástica y además estar echando raíces para el Dharma en tu ser para poder ofrecerlo a otros. Estas dos funciones que colocó en la comunidad monástica, ten, han tenido este efecto, de que a través de los siglos, en tantas eh, circunstancias diferentes, el Dharma ha podido permanecer y continuar. El hecho de que cuando se acaba una actividad de Dharma, una actividad espiritual, y todo el mundo regresan a sus casas y sus carreras y sus tareas domésticas y sus compromisos, hay quienes no, quienes continúan, quienes siguen ahí manteniéndolo. Esto ha sido una, un factor clave en permitir que hoy en día, siglo XXI, no, en una cultura muy diferente, el Dharma sigue teniendo respuestas a nuestras preguntas básicas. Y no solo tiene las respuestas, sino hay quienes están sosteniendo esta sede de donde podemos ir y recibir las respuestas. Esto es el porqué comunidad monástica en el budismo. Siguiente pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo armó? ¿Qué tipo de, de comunidad armó? ¿Cómo es esta convivencia? ¿Cuál es la estructura que el Buda generó para poder sostener la función hemos identificado ahora. Y este cómo es pregunta para una siguiente sesión. Gracias.